Por ahí, vamos a matar la última rodita, compadre ¿sí? vale. Esperamos que les haya gustado nuestra música. Vamos a... ¡Estele! ¡Estele! ¡De arriba, de arriba! You're you listen of us, que son ayeros que venga la muerte y nos lleve a los dos ¡Ese es el perefeo! ¡Y arriba la orilla se la soledad! Quiero que el Señor de Dios ¡Eso es Un beso es que es hora que venga Que la muerte y nos lleve a los dos Bueno, gracias padre por habernos acompañado esta noche Espero que sí, gracias a todos Espero que no sea la última vez, sigan viniendo, sigan venendo, espero que sí Ahora el aplauso que se escuche para el grupito, compadre el de les Norteño, Pluma, Eric. Pero eso es un favor aquí de acompañarnos El aplauso que se escuche fuerte Son las últimas que estamos hablando compadre A ver que aplaudan, aplaudan, la chingada muestra cachoos Con esto nos despedimos y dice... ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? De este de unidos toda la vida Corazón son corazón. unidos como cadena. para el ejército tigre donde Bien loco también. No loco no, ya loco ya estamos en nacimiento. ¿Cómo Martín? Arriba toca los Guanajuato, chingados. Y no se oye viejo, con ganas, viejo. La gente de dónde? De Pantalón Guanajuato. Más duro viejo, no nuevo. La gente de Pantalón Guanajuato, chingados, chingados. Viejo. ¡No! viejo, los dos jodidos, la mujer está sana, de esto, dice. Santiago que también tiene luz potable sino como no vamos a llegarle para ustedes hola oh, la última, se llama mujer Casada.